chiquita, vamos a hacer una casita fuera. de pesca a ver si subimos a unas plomadas algo y le vamos a estar tirando el pez elefante hoy la bajada de la arena está acá el policial está rebajado pero... que acá entra el agua. estamos acá en la escuellera buenas carnadas estamos con martín y diego así que bueno buenos buenos ¡Buen día! buenos día? bien? buenos buenos buenos buenos buenos buenos buenos buenos buenos buenos buenos buenos buenos buenos buenos buenos <risa> bueno, estamos buscando el pez elefante ¿no? vamos, vamos, ¿Sí? acá con los muchachos. estamos para el canal de YouTube gente de arriba, vamos a te va, ¿todo bien? ¡Sí! ¡Vamos, Maro! ¡Vamos, Maro! ¡Vamos, Maro! ¡Vamos, Maro! ¡Vamos, Maro! ¡Vamos, Maro! ¡Vamos, ¡Vamos, ¡Vamos, ¡Vamos, ¡Vamos, ¡Vamos, ¡Vamos, ¡Vamos, ¡Vamos, ¡Vamos, ¡Vamos, ¡Vamos, ¡Vamos, ¡Vamos, ¡Vamos, ¡Vamos, ¡Vamos, No. Claro. Sí. Está bueno acá, ¿eh? En el, el retorno, ¿eh? En el, el, ¿eh? el, el retorno de toda la ola. Bueno, gente, llegamos al lugar. Acá Martín está analizando y mirando el mar. A ver Estamos si... Mirando, ¿eh? Ahí, no. Esto me tienen que hacer pescar, así que elijan bien, ¿eh? Ah. Qué maravilloso día nos tocó, miren gente, no hay nada de viento, hoy va a ser como unos 20 grados la verdad, Increíble. espero que se dé el pique, miren qué buen día, estamos en invierno gente, no, hace sé mucho que no venía acá el mar, qué lindo, qué lindo, Mira, Aquiles. ¿Quién andaba? No ¿te gusta el mar? Y ahí, el mar. Mirá, el tipo de... Parando, míralo. Él va a tirar todas las cañas, yo no voy a meter. Ah, no, a... <risa> no, no, no. A mí no me está en tu bota, no. <risa> bueno, gente, aquí hicimos un tiro. Estoy acá. Está Martínez, el tío Andrés. me la tiras vos, que te metes en el agua. <risa> bueno, vamos a la otra caña. El antiguo Kumache Mira que lindo Rift Me regaló Pablito, un amigo Vamos a... ¿Pescado? Bueno, la no, no, no. ¡Pescado! Sí, pescado, boludo, pescado. ¡Pescado! ¡Pescado! ¡Pescado! ¡Pescado! Vamos, papá. Bueno, ¡Vamos! papá! ¡Vamos, ¡Oh! papá! Vamos a un tirito más. Esta caña la prestó Martín. ¡Eja! ¡Vamos, Martín! ¿Viene? De pescado, vamos. Para que tiro esta. Vamos a tirar esta. Vamos a tirar bien acá. No, está, está el pato aquel, mira. Vamos a tratar de llegar allá. Gente. Aquí le quedate ahí, quedate ahí, quedate ahí porque voy a tirar. ¡Ea! Mirá, ahí salió otra brótola. Ahí viene Martín también. Vamos a estar pescando a morir, eh. Míralo, míralo, chicos, míralo, mirálo. Estamos empatados, eh. <risa> Vamos. Ah, ¡Vamos, mirá que brote! ¡Me puedes mirar! ¡Vamos, mis años! ¡Son igualitos, ¡Son imponidos! ¡Espectacular! ¡Mira qué ex! boludo! ¡Mira mirá ex! ¡Eh! ¡Mira ¡Vamos los pibes! Ay, ¡Se la ]ire. estamos poniendo! Son muy grandes estas cañas para tirar, hay que tirar muy muy lejos para pescar. Ay, tranqui, después vas a pescar, sí. Dale. ¿Me haces un mate de amor? Sí. ¿Cómo tiran igual las Impresionante como pelean. Yo nunca había sacado una, chicos, la verdad. Una locura, me sacaba línea todo. mira Impresionante, che. Muy bien. Muy, bien. Muy bien. A la laderita, vamos. que lo sacamos, dale Vos recogés ahí, recogés Bueno, a ver por aquí se me pesa la caña Mirá como me saca el niño, mira Brótola, brótola, brótola ¡Va, Brótola, brótola, toma la saca Aquiles, camina para atrás Ahí viene Aquiles con su captura ¡Pues sí, tiré, boludo! ¡Brótola, brótola! ¡Bien, Aquiles! ¡Brótola! Mira Aquiles, estamos haciendo una foto, ¿eh? Esta casi, ¿eh? Lado mío, ¿eh? ¿Dónde estás aquí? No te veo. ¿De ahí, vení, ¿eh? para acá, para acá estás. ¿eh? Terrible, estamos con Martín, mirá, que saqué la segunda yo. Mirá. Mirá lo que es eso. Vamos a ver una foto. Impresionante, ¿vale? boludo. vamos a seguir pescando gente, estamos como locos acá. ¿Te gustó la caña, Muy buena, boludo. La sí. hace que se te la punta. Agárrala. Ahí está. Vamos a sacarla, ¿verdad? Ah, por ahí, venir. ¡Ah, jajaja. ¿Qué es esto? ¡Mira, me mira, coño mira! ¡No, me cortó! ¡Me cortó! ¡Me cortó! gente viene ¿eh? mi tercera captura se me escapó algo grande el 100. a ver que viene ahí va mirá ahí viene pescadito mirá. otra brótola otra brótola Bueno, hoy se come pescado. No, no, no, no. Impresionante, eh. se vuelve loca por la pelota la foto. Sí. Buen tiro, cada vez mejor. Espectacular, eh. Ya perdí la cuenta, amigo. Miró. Oh. está Martín, vamos a cambiar un poco la, la, la modalidad. Ah, ya no. sí. Vamos sí. a buscar el peje. Vamos sí. a buscar el peje. Chico. A ver si... Medio media agua, fondo sí. flote. Si sí, quedó algún escardón grande. Acá el marcha. ahí... La línea es una quebrada. Una quebrada. La, la línea mide 4 metros. Sí. Un puntero, con rulero. ¿Tú para cebar. Anzuelo Boya Anzuelo Anzuelo Boya Anzuelo Madre espectacular. Bueno, vamos a hacer un tiro al peje Queda de línea, lo rulero abajo Plomada Anzuelo Boya Anzuelo Anzuelo Boya Anzuelo ¿Vamos a hacer el tiro, amigo? Bueno, vamos a hacer el tiro, va Martín Vamos a producir en, el, en las orillas la costa atlántica. Vamos a mar chiquita. Voy a pasar bien el hombre el lugar. Ahí tiro Martín. Quizá hay que pasar la primera rompiente nada más. Ahí queda la boya, se ve. Se ve la boya, eh. O cayó, ya se hundió. Ahí se hundió. Queda abajo. Está bien, está bien. Hay que probar ahí. Hay que traerlo Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a tirar de vuelta, a ver si me encanta. se me fue para allá Juan, se me fue Se me fue un poquito para que para tu lado no sé si te ah, dices mucho se me fue para allá mirá Uh se enganchó boludo ¿Tu toque? No, se enganchó ¿Eh? Se enganchó no ah, sí, sí, Mirá lo dejo ahí, pues ahí le pica un pez. ¿Viene? Ahí viene, viene, viene, pique, pique, pique, pique, señores. Yo tiré por ese... me pero... ¿Grande? Viste, que tenía pica esa caña, boludo. <risa> Otra más. Mira es pico. de buen tamaño de bicho, boludo. Lindo, boludo, lindo, lindo, lindo. Bajo bueno. ¡Wow, No, no, Ya no. está, terrible, con que vamos despejando ya en el día no fíjense señores, no no, no. no. el movimiento ¡Terril, papá. Ahí viene el pescado, eh. Mira, mira, mira, mira. Yeah. ¡Vieja! Hey, eh, boludo. <risa> Linda, eh. Mirá. Qué pedazo de bicho papá. Hagamos una foto, ¿eh? Mira, espectacular. Vamos, sí, una foto. Buena esa, ¿eh? buena. una foto de acá, que viene el sol, mira. Bueno, vení con Martín acá vení. A ver, se ponga de costado el hijo de puta ahí Ay, Ahí salió! ¡Ahí, mirá! Ahí, está, ahí Estamos con Martín, mirá, es aquí la segunda, yo, mira mirá lo que es eso, hago una foto impresionante. Vale. Bueno, vamos a seguir pescando gente, estamos como locos acá. Oh, Diego. ¡Ea! Ah, sí. Vamos Diego, Vamos Diego No vamos a la caña, Estamos haciendo una pesca, muchachos. Sí. Qué pesca que metimos, Martín. <risa> Los demás nos miran como pescamos, ¿no? Porque... Vamos, animal. Terrible, amigo. ¿Cómo le dimos, eh? Terrible, terrible. Lo que sí, bueno, hay un poco de enganche, se nos fueron un par de líneas que damos una caña cada uno ¿cómo lo sentís? Bien, bien, bien, bien, ¿no? Bien. Lindo pescado, ¿no? Sí, Allá viene la línea, está sí, Mirá cómo vino ahí el pescado, mirá. ¿Viste? ¿La flipa abajo? ¿Está buena esa? Bolido. La flamada más arriba, ojo. Che, qué broto la amigo, eh. Buena, eh. Uy, ¿Cómo con le dieron hoy, eh? Martín, mira qué pescado, papá. Muy Muy eh. Muy eh. Bueno, eh. Muy Muy Bueno, eh. Muy bien, eh. Por cuarto, Muy bueno, bueno, Muy bien, Allá, Muy bien, una punta para allá, ya entramos en la albúfera donde se va el lenguado la Corina negra. Claro, sure. esto es una playa que está entre el mar chiquita y allá a lo lejos, mar de cobo. Mar de cobo, allá se ven unas casitas. A este lugar lo llamamos la piedra del Vidalero o el pozo de los Vidaleros. El pozo de los Vidaleros, Vidaleros, Vidaleros, Vidaleros. ¿Por qué? No sé, pero siempre le dijeron así. Bueno, el pozo de los Vidaleros, la verdad que buena pesca, sacamos brótola únicamente hasta ahora. Por y vamos a también, pero nada. Pero ¿Cuántos venimos, sacamos como 12? Yo sé, sí, no, no tengo que aguantarles. Vamos a hacer recuento. Un montón de pescado. Vamos a hacer recuento. Un montón de pescado. Terrible. Bueno, seguimos en Gigantes de Río. Ahora, Gigantes del Mar. El Mar. Ahí va Martín hacer su lanzamiento. Ahora tenemos viento de frente. Está complicando un poco el lance, pero bueno, igual estamos pescando. Ahí va Martín. Ahí va Martín, mira. Wow. Ni sé dónde cayó. Pero bueno, fue lejos. Bien, Martín. corte. <risa> Alto tiro. Ah, oh, mira. Upa, está complicado con la tanza, amigo. Recién siento un corte y ahora perdí tanza. chao. Estamos listos. Vamos a recoger un poco. <risa> no se mueva. va. Con otro, que. el Si están ahí con una ola. Vamos ahí. a sacar de la pesca. Una, dos... 4 5 Hay alguna más, ¿eh? 6 ¿Qué pesca metimos? A mí? ¿Hay alguna? 7 Ellos me dicen que no se da mucho la pesca de la así tanto, ¿no? No, la, no hemos agarrado tantas así Hoy fue un día muy particular de brótulas. Mira. 8, 9. ¿Puedo decir que le caímos al pozo básico? Sí. <risa> el pozo de las brótulas. 10, va. va. Mira que peor. 11, no, 12, 13, 12. 14 15 15 15 15 15 wow, ¡Qué 15 eh! Sol. Bueno, oh. bueno, gente, 15 vamos retirando nos vamos verdad, espectacular. acá la verdad espectacular nah. acá con Dieguito. día soñado, soñado. Pescamos. Pescamos. Estamos es. bien. Amigos. 15. increíble, Nada, no podemos pedir más nada. No, no, no, bueno. Chao, Martín. saludá, chau Martín. chau, Nos vamos. Nos vamos. Nos Ay, vamos. Saluda a la cámara. Chao. Canta pesca, eh. Canta pesca. <risa> uh.